Okay. <laughs> Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia. Hoy estamos preparándonos aquí para irnos de esta isla. Nos da un poco de pena pero bueno, nos vamos a una isla más que se llama Folegandros. Esta es la penúltima isla ya del viaje. Madre mía, qué revista se está pasando todo. Pero bueno, vamos a esperar que me van a preparar un minibús para que nos lleve al puerto. Y en el puerto vamos a buscar algo rápido así para comer. Lo llevamos al barco y ya el ferry hasta Folegandros dura unas cuatro horitas más o menos. Pero bueno, pues eso. muchísima pena de aquí, pero qué se le va a hacer. Estamos ya en el autobús que nos va a llevar a este puerto. <ríe> Yo tampoco puedo ponérmelo la última vez Que el restaurante me abre en media hora ¿El qué? Que el restaurante abre en media hora Ah, vale, pues Que me por un poco de comida para comer en el barco Pero no abre el, el restaurante y patatitas... mi mamá, mi mamá. Decimos adiós al paraíso Se ha subido más gente Uy, que de debache Mira, aquí comimos ayer Yo quiero una para colina Aquí también comimos. O ¿sí? sea sí, que hemos comido también. Sí, te he Bien, se hecho varias siestas. Y yo. Tenemos un poco de comidita. Y tenemos como si fuera un pipe. Los pais aquí son como unos rollos fritos. Ah no, esto no es así. Tiene muchas formas diferentes. Sí. No es lo que yo pensaba. Pero bueno. a una velocidad increíble. si tenéis la opción de coger el barco grande cogerlo el high speed este va demasiado rápido y va se todos muchísimo acaba todo mareado más sí, sí. es mejor lo el barco grande hoy ahora un autobús con todas las curvas que hay aquí en Foligandros madre mía nos va a venir genial yo no me mareado no queda <risa> Dice que nos ha mareado, madre mía. Sí, sí, Mirad a... mira que bonito es. Sí, sí. Pero eh, te has mareado. Al no. mm -hmm. principio es que estaba cansada. Pero te has mareado. Bueno, vamos a ver qué tal es esta isla. Antes hicimos una parada en el San Santorini. Otra vez y mmm, estábamos en el puerto y había un barco que se había quedado ahí atrancado en el puerto o sea que se estaban subiendo muchas personas entonces tuvimos que esperar un montón y el barco paraba así con un montón de olas o sea madre mía qué horror qué mal viaje que hemos pasado en barco, madre mía pero bueno es que también había, había muchas olas y mucho viento estaba todo el mundo en el barco volitando y mareado y ahora mirad como es la isla no veas. Cominaba y lo no escuchaba hasta en París Y que me tocó un borde al lado De verdad no Bueno. Vamos a buscar un sitio para comer Uy, que se cae ¿no? Casi se cae bueno, A ver dónde comemos Uy, madre mía, mirar, Esto es como un pitallero deformado Que abajo está el pita y aquí está todo esto uno igual pero con salchicha bueno yo quería un pitadillo pero al final han puesto un show lucky pero bueno, bueno bueno hemos llegado ya al hotel o sea, eh, no sé bien qué he grabado pero bueno eh, hemos ido a dar un paseo así hemos tomado un helado ha sido una cosa súper guay porque también había una boda griega o sea madre me parecía esto mamá mío o sea, todos bailando así ha sido increíble vaya también hemos visto una tarde, este es bonito, pero es que no me llevé el móvil porque lo dejé cargando, que no tenía mucha batería. ¿Qué? ¿Puedes parar eso? No. Bueno, y también he subido algunos series que como en Confonis y si no tuvimos mucho internet, pues he estado ahora informando a la audiencia. Pero bueno, yo ahora me voy a duchar, que tengo un sueño enorme. Así que nada, espero que os haya gustado este vlog. Yo estoy... Súper agotado. Yo me voy a dormir ya. Vale. vaya, nos vemos en el vlog de mañana. Chao.